Hola gente de Youtube, yo soy tu padre, y hoy jugaré uno de los juegos de la SNES. Como no sé cuál juego jugar, jugaré mi favorito el Mortal Kombat 1, pero la versión que descargue es una donde si sí hay sangre XD. Mortal Kombatual 1992 Creado por Miguel, Para más información llame 666 pinga Suscríbase Ivan Salte cartel hijo de puta Y más vale no retar al Iluminado 7 Eso fue excitante uh. No sé a cuál elegir, estoy entre Raiden o los ninjas Elegime a mí, Aishiachsiachsis Calmate cabeza de nuevo ya elige de una puta vez mierda. Mwajajaja, les partiré la madre hasta llegar a los jefes. Deja de emocionarte si ni siquiera empezamos. Raúl 1, me voy a cagar. Mwajaja, te derrotaré Te derrotaré Raiden y me ganaré el premio. Déjame hablar, mierda bueno, está bien, puedes hablar. Bueno, lo que te... Callate que no me interesa, mejor te hubieras concentrado así que comete una cereza. Raiden gana primer round. Round 2, Yoli Cage tiene pene. narrador hijo de puta, deja de molestar. Ya callate mierda, hecho tus... Super patada. Y toma otra... patada de sombra corta pelotas, más sacado de la nariz de tu vieja. Torpedo empujador que te está empujando, empujándote. Super combo la me caca. Sí, solo un golpe más. Cabezazo a la axila. Moco con sabor a moco. ¿Podreta en el aire? Sí, gané. Cague, gana. Mierda, deja de molestar narrador de mierda. ¿Me perdonas? Raúl, tres joder esta pelea es infinita. Ya huevona ahora sí que me enoje. Bola de moco hecha de moco. Camcho tus. Patada en el aire. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Deja de bloquear todos los torpedos o a Rayo a las tetas de homosexual. No no no no, no no puedo perderlo. Jimmy Shim, o sea, cortale el pene. Prepárate para la abajo, arriba, delante, arriba, abajo, zx2, 9xz, abajo, x3, 9, 777, verga no me salió. Raiden Twitch, no le salió torpedo duro a Raúl, Juan, Cano es un tramposo de mierda. Guara, cállate mierda. Juan, hijo de puta. Guajajaja, no te sale, zancadilla, zancadilla, y saco la basura. Super golpes al pecho, me hago una bola de caca, patada, patada, patada, siiii. Sí. Sí. El muerto bola de caca gana. Mierda. Raúl 2, dos! que está detrás de la estatua del fondo! ¡Eso es mentira! ¡Patada en la cara! zancadilla, ¡Y torpeada! ¡Cuchillos a la boca! ¡Sancadilla! ¡Sancadilla! ¡Y te mando a la mierda! ¡Voy a ganarte! ¡Ja jajaja, ja! ja ¡Patada! ¡No! Oh. ¡Guajajaja! Sí. sí. Ahora le toca a escorpión ya que Raiden perdió contra el tuerto calvo. Mwajaja, yo solo vine para derrotar al hijo de puta de sub así que lo mataré rápido a Kano. Eso está por verse puto. de mierda. Saltito lobo. Barredora de mierda. Saco la basura a la inservible. Ven acá hijo de puta, gancho Dusty. Patada. Patada. Patada y Daniel. Round 2, maricón el que pierda XD. Saltito. Ven acá. Gancho Dusti. Oigan, porque se quedan callados. Salte de la maldita pantalla, pendejo maricón, hijos de puta. No no no no, que este sauma a Fabrex, escorpión, Gano sin que Cano lo tocara. ¡Ja! Carro de A huevo. Raúl Juan, esta será la última pelea de la parte 1. Super rayo a la cata. Patada, patada. Agarre. Patada. Y torpentua. <tose> <tose> yo venceré y me quedaré en este torneo escorpión de mierda. Guarara, ¿Qué pasó? Porque no me podía mover. Fui yo, ¿pensaste que podías resucitar así nomás para matarme? Guau, wow, esa voz, no puede ser. Sí, yo fui quien te paralizó para que perdieras y cuando el Raúl 2 comenzaba, yo congelé a Raiden para que no intervenga, ahora vas a morir escorpión. Eso lo veremos, maldito subcer. Mientras tanto, en un lugar lugareño, ni puta gracia. Guaa, por fin pude escaparme, aunque algún día tendré que vengarme, jaja eso rimo, guaa, tendré que esperar a que empiece recién el tercer torneo chucha, por lo tanto me iré un poco a la... Continuará en la siguiente parte del torneo 1, porque todavía no se derrota al pelotudo de Shang Tsung, así que a esperarse en guajaxaxicaxcaxpinga.